existen diversas maneras para manifestar todo lo que queremos en nuestra vida sea abundancia, amor, salud, lo que tú quieras el tema es que muchas personas estancan la energía en sus primeros tres chakras que son el raíz, el sacro y el plexo solar el chakra raíz está asociado a la supervivencia en nuestro sentido más primitivo el sacro a las emociones y el plexo solar a la mente Necesitamos que estos tres chakras liberen esa energía, que generalmente es energía de enojo, energía del pasado, energía de supervivencia, de estar preparados para la batalla, energía de escenarios mentales que nos ponemos. Y realmente gracias a esta meditación que he descubierto de Joe Dispensa, vamos a empezar a liberar esta energía. Yo recomiendo hacer este ejercicio durante 20 días, 30 días, si te gusta mucho vamos a comenzar vamos a comenzar con inhalaciones profundas pero esta vez a la hora de inhalar y exhalar te voy a pedir que contraigas tus músculos tanto de la zona baja como del ano contrae también la zona del abdomen bajo que ahí se ubica el sacro y la zona del plexo solar que sería el abdomen alto o superior contraes, inhalas Siente que la energía sube y sube hasta la coronilla, hasta unos 10 centímetros arriba de tu cabeza. Y exhala. Todo esto contrayendo esos músculos. Da nuevamente. Deja que suba toda esa energía hacia el chakra de la coronilla. exhala. Te voy a dejar... Que hagas un par de respiraciones profundas e imagina cómo toda esa energía sube por el centro de los demás chakras y va hacia la coronilla, que ya no se concentra en esos primeros tres, que esa energía es liberada. que ya hayas hecho un par de respiraciones profundas puedes volver a tu ritmo normal vamos a comenzar relajando tu cuerpo relaja desde los pies hacia la coronilla relaja todos tus músculos solamente sientes tensión puedes respirar esa zona que te sientes un poco tensionada o tensionada esto es como llevar la respiración e imaginar que cuando inhalas, el aire se va para esa zona y lo exhalas quitando el dolor. Pero respira a tu ritmo. Mientras inhalas y exhalas a tu ritmo, comienza a imaginarte cómo es tu día a día, el día a día de una persona exitosa. ¿Qué haces? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas con los demás? ¿Dónde vives? ¿En qué espacio del planeta Tierra vives? ¿En qué país? ¿Cómo es tu casa? ¿Estás con alguien de tus preferencias sexuales? ¿Estás con alguien realmente que te quiere, que te ama, que te ve hermosa o hermoso? que te ama tal cual eres realmente pregúntate todo esto ¿cómo estás? ¿cómo te sientes de salud? ¿cómo te ves frente al espejo? ¿qué ropa usas? ¿cómo es tu trabajo? ¿trabajas desde tu casa? ¿vas a la oficina? ¿cómo es tu auto? ¿subes a aviones constantemente? ¿viajas? Imagínalo todo. Te dejaré un momento solas para que imagines más detalles de cómo es esa persona en la que te vas a transformar. Y una vez que termines esta visualización, no dejes que esto solamente quede aquí. Porque el secreto de empujar la energía hacia arriba, visualizar, también es llevarlo a la materia. Recuerda que siempre es materia y espiritualidad. Pregúntate en cada acción del día que hagas y cada pensamiento que tengas, este pensamiento o acción... ¿Lo tendría la persona que yo visualicé en el día de hoy? ¿Cómo actuaría esa persona? Solamente así vas a ir transformándote y vas a ver que las cosas funcionan para ti. Todo se va a materializar muy rápido, pero de esta visualización también tienes que llevarla al mundo material.